Pantera de Florida El puma norteamericano, conocido como Pantera de Florida, es una subespecie en peligro de extinción del puma con color que vive en bosques y humedales del sur de Florida en los Estados Unidos. No está resuelto su estado taxonómico no es propiamente una pantera, pero en este nombre se le conoce en Florida. Los machos pesan unos 73 kilogramos y viven en una zona que incluye la Reserva Nacional de Valkypriz, el English National Park y el Refugio Nacional de Pantera de Florida. Actualmente ha ocupado solo un 5% de su distribución histórica. Se estima que en realidad viven entre los 120 y 230 ejemplares. En 1982, el Puma norteamericano fue escogido como animal del estado. Los puma norteamericanos tienen manchas cuando nacen y típicamente tienen los ojos azules. Al crecer, las manchas se difuminan y el pelaje se vuelve bronceado y los ojos típicamente amarillos. No hacen el típico ruido de los gatos, pero hacen otros muchos. estado de conservación. Naturalmente, la especie se encuentra en el rango de especie en peligro de extinción. En los años 1930 y 1980, se estimaba que solo quedaban entre 20 y 30 pumas en Florida. Gracias a los esfuerzos de conservación, la especie se fue recuperando de a poco. En el año 2014, la población aumentó a unos 100-180 ejemplares. En febrero de 2017, un estudio realizado por, por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y la Comisión para la Conservación de la Fauna y Flora de Florida, Estimó que la población de este ferino aumentó a unos 120, 230 individuos adultos y subadultos, sin contar crías. Además se pudo captar a hembras con crías en el norte del río Kalusatichi. Algo llamativo, que ya, ya se creía que solo habitaban en el sureste y se reproducían en el sur de Kalusatichi. El presidente F WC Bien Javronski comentó, es un hito importante para la conservación de la especie. Alimentación Se alimenta principalmente del ciervo de cola blanca y jabalíes, pero también otras peces más pequeñas como ratones, pájaros, conejos y pequeños aliáctores. Amenazas de depredadores naturales solo tienen los aligáteres y los humanos. La caza y la disminución del hábitat han creado una población genéticamente poco diversa y con problemas de consanguinidad. Aunque la carencia de diversidad genética parece que no es realmente un problema en esa y otras especies, como el lince ibérico. Las dos principales causas de mortalidad de la pantera de Florida son los choques contra automóviles y las agresiones territoriales entre los propios pumas, pero la amenaza principal es la pérdida, degradación y fragmentación del hábitat por el desarrollo de Florida. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.